Nuevos medios es aquel que hace periodismo y que canaliza este periodismo a través de nuevos uh, soportes, nuevas plataformas y nuevos puentes con el que llegar a una, a una comunidad cada vez más amplia, que no es el típico lector de la prensa de papel, sino que es un cualquier persona, cualquier eh, televidente, cualquier oyente, cualquier lector que está más allá del, del aparato del ordenador, del smartphone o de la tablet. Internet lo ha revolucionado todo, ¿no? Es una revolución que si te das cuenta eh, cuando nació la imprenta, cuando surgió la imprenta eh, hasta que sale el libro o hasta que se, que se confecciona el libro como tal, no sé si pasaron 50 años o más. Ahora mismo el internet nació antes de ayer, o sea, es que nació en los años 90, o sea que llevamos 25 años que es bastante poco, todavía no sabemos lo que es el, el proceso, lo que es internet, lo que sí es verdad eh, es que eh, ahora mismo no se entiende lo que es el periodismo, los medios sin internet, dicho lo cual, como estamos todavía en una primera fase, eh, hasta que se conciba o que se sepa cómo es el medio final, cómo será la prensa eh, digital, todavía tienen que pasar unos cuantos años. El Confidencial nació hace 15 años, um, ahora nos, nos leen eh, datos oficiales eh, 9,5 millones eh, de usuarios al mes. Eh, siempre a la, la prensa tradicional les costaba mucho... Oh, reconocer los éxitos, los méritos de la prensa digital porque nos veían como una amenaza. Han pasado 15 años y ya nadie nos ve como una amenaza, sino que el futuro, el presente, es la prensa digital. Eh, ahora tenemos reconocimientos. ¿no? Todo el know-how, toda la gente que hacía análisis, todos los grandes periodistas, ahora mismo están en la prensa digital y están abandonando poco a poco, poco, a poco la prensa de papel. De hecho, hay grandes periodistas que han iniciado esta andadura. Uno de ellos es eh, Casimiro García Badillo, que va a acercar un, su proyecto en, en una semana al Independiente con grandes profesionales y lo va a hacer muy bien. Y también quería destacar pues, otros dos medios, que algunos ideológicamente quizás están en nuestro espectro ideológico opuesto, no es el mismo que el del Confidencial, que es el diario.es, en Nacho Escolar, que es un, hace un gran trabajo y con una gran comunidad de, de lectores fieles, y en México, sin embargo también que es, lo digo sin embargo porque eh, ellos siempre nos tuvieron como modelo querían hacer el confidencial en México y eh, tienen grandes profesionales y yo creo que han conseguido su objetivo